Aunque el sol salga para todos, algunos ni siquiera lo ven. La oscuridad les invade siempre, para vivir así hay que ser muy valiente. Se dice que el sol sale para todos, faltaba más que eso no fuera así Pero no todos tienen la misma sombra para cobijarse cuando es fuerte el sol Se dice que tanto tienes, tanto vales pero nada más incierto que eso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 hay que ser muy valiente Se dice que tanto monta, monta tanto Pero eso no es verdad, que desencanto El que monta quiere seguir montando matando si es preciso al que has remontado. Dime con quién andas, te diré quién eres? Quizá andes solo y serás el peor de todos. Una buena compañía solo puede ayudarte si andas solo en la vida